Hoy en el Día del Maestro quiero darle un saludo muy especial desde lo más profundo de mi corazón, como alcaldesa y madre de familia, hoy quiero ofrecerlos y ponerlos en manos de Dios a todos los maestros y maestras de nuestro municipio y por supuesto los que se encuentran presentando sus servicios en otros lugares. La labor que ustedes hacen y sobre todo los conocimientos que brindan en cada momento a los estudiantes los hacen ser esa persona humana, reconocida y recordada por cada uno de nosotros. Gracias maestros desde el corazón por el compromiso y dedicación que a diario demuestran para el mejoramiento continuo de nuestra educación. Feliz día, maestros y maestras, y felicitaciones por su gran labor. Un abrazo, Dios los bendiga. Vamos a ver. Eh, en esta fecha tan especial del de 15 de mayo, en el que se celebra el Día del de Maestro, Quiero como Secretario de Educación, Cultura, Deporte, Recreación y Juventud de la Administración Municipal Unidos por Alejandría Construyendo Territorio en cabeza de nuestra Alcaldesa, Sor María Ocampo Giraldo, extender un saludo muy especial para todos los maestros y maestras de nuestro municipio de Alejandría. Estos educadores que día tras día se encargan de llegar hasta las aulas a entregar sus conocimientos a los estudiantes, niños, jóvenes y adultos. Es este el día para agradecerles inmensamente a mis colegas, a los maestros, a ese equipo tan importante de docentes que tiene el municipio de Alejandría, tanto en la institución educativa Procesa Delgado, como en la institución Samaná, más conocida como Coren, y por supuesto, también el saludo es para quienes atienden los niños de primera infancia y los niños de modalidad familiar. Reciban entonces de mi nombre personal y en nombre de la Secretaría de Educación de la Administración Municipal, ese saludo especial. Muchos éxitos, muchas bendiciones en su labor diaria. ¡Feliz día, maestro!